Si piensas que tus usuarios son idiotas, solo los idiotas serán tus usuarios y usarán tu software. No lo digo yo, lo dijo Linus Torvald.